Hey qué tal bienvenidos una vez más a una sección de tecnología bienvenidos a este episodio aquí viene el intro y comenzamos con el video bueno en este caso tenemos estos audífonos que esta parte de aquí vamos es que logro enfocar bien bueno el conector 3.5 se ha dañado o sea, solo suena un audífono y no sé por qué Nada no, tira, la cosa es que se dañó y vamos a poner un audio y solo suena solo suena este bueno, solo suena un audífono entonces vamos a proceder a grabar como arreglar esto bueno yo le había puesto esto para que no se dañe pero como pueden ver si sí sale y aquí vamos no a dañar entonces primero hay que sacar esto de aquí que lo vamos a abrir a continuación lo que realizamos es cortar el pin como podemos hacer este rato podemos eh, abrirlo con un estilete o directamente lo vamos a cortar con la tijera Guardamos la parte del jack 3.5 ya que es lo que nos sirve nuevamente. Procedemos a sacar su cubierta. Una vez que ya la tenemos al jack así, identificamos los cables para volverlos a soldar en el mismo lugar. Les dejaré aquí una imagen de cómo podrían soldar para distintos teléfonos. Verla bien. Aquí podemos pelar el cable. Con cuidado porque se puede seguir rompiendo ya que es un cable bastante frágil al ser cortado con un estilete. O les recomiendo comprar un pelacables para poderlo hacer mucho mejor y más rápido. Muy bien, aquí ya tenemos pelado el cable. Y lo que hacemos es Identifica los colores en donde tienen que ir soldados. Dependiendo el modelo a qué celular vayamos a utilizar y según un que iPhone o Huawei. Procedemos a poner la pasta de soldar y soldamos un poquito en las puntas para poderlo soldar mucho más rápido en el jack 3.5. Como podemos observar. Por último soldamos los cables en su puesto, cada uno tiene que ir en su lugar y procedemos a verificar que estén sonando los dos y volvemos a tapar con el protector que venía al principio y de preferencia tenemos un poco de silicona y cinta aislante. Así es como tiene que quedar bien soldada y cortaremos los cables que están sobrando después de haber soldado. Y bueno muchachos, no se olviden de cerrar bien el momento de soltar el plus. Y ya estarían soltados, así que si quieres más videos de esto, solo comparte, suscríbete y dale un buen like. Nos vemos en el próximo video.